Sí, donde se junta mucho el agua de lluvia y queda todo como encharcado prácticamente en forma continua. ¿sí? Entonces, bueno, eso genera determinada vegetación, fauna, etcétera. ¿sí? Bien, leyendo el diario de Damas Antonio Larrañaga, llamó la atención el profuso empleo del diminutivo en Illo,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 de la forma occitana, aire, y ahí queda etaire, bueno yo no sé leer esto, perdone que no sé catalán, y leñater, creo que en algún momento había averiguado porque tengo una conocida que es, eh, que es descendiente de catalanes, y, pero ya ahora me olvidé cómo se pronunciaba. Bien, entonces el ingreso de palabras del catalán al castellano explicaría la aparición de leñatero en nuestra lengua.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 ¿Sí? que la, la montilla es un sustantivo femenino que yo ni lo conocí ¿sí? ¿hasta acá vamos bien? bien, súper bien pero na, ninguna información del Uruguay ¿De ninguna, <risa> ninguna. <risa> ya no. entonces justamente ahora <risa>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 Miren lo que es la, la, la gran mayoría, ¿sí? la gran preferencia de uso de monteador. ¿sí? Y en menor medida surgieron otras como talador, hachero, hachador. Y en el otro grupo de encuestas, el término más usado para designar el oficio fue leñador. ¿sí? Eh, increíble cómo el hablante común, eh, eh, la preferencia era por otra, por la, por la otra palabra.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 Eh, y acá Kelly pregunta Chácara, ¿no tendría relación con el portugués? No, Chácara, según me acuerdo, porque también es una palabra que estudiamos hace mucho, pero no, eh, no. no, yo creo que era una palabra de Quechua que venía. Es indigenismo, son, sí. De sí chácara, chácara, creo que es. Sí, es el, indigenismo, sí. Quechuismo. Es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 Yo no, no, que, que ahora, cuando tomaba estos papeles, que bueno, esto no tal cual, no, pero volvía <risa> al... al archivo que tenía.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 También. Qué estupendo, es que este, estupendo. Sí, es, pero ya te digo, como muy artesanal fue es, es todo, ¿no? Porque se hace lo que, es, que se puede. Pocos recursos, claro, se hace lo que se puede y bueno, está. No, pero mira, lo, lo importante es que está ahí poquito a poco, quizás de alguna manera, no sé, yo pues creo se, que sí. yo creo se que reactive sí. y todo. Uh -huh. Queridos, ¿alguno tiene alguna, alguna consulta que para variar? Imagínese, enferma y todo, que yo termino esto y me voy a acostar <risa>